Hola, hola, hola, hola a todos los suscriptores y los que visitan el humilde canal de César, que soy yo, César, está loco. Bueno, gente, ¿de qué se trata? Una pequeña introducción y nos vamos directamente a lo que dice el título del video: ¿Cómo colocar tu nombre? solamente tu nombre en facebook y cómo colocar diferentes emoticones etiquetas eh, letras diferentes también en facebook y en otros perfiles también de otras redes sociales en otros eh, comentarios ustedes me entienden verdad lo que le quiero decir bueno Um, para hacer una breve introducción Esto hay que hacerlo eh, Desde Verdad Alguna, Desde una página Ya se la voy a dejar Y eh, Tener Que hacer unas configuraciones Pero lo vamos a hacer todo Bastante resumido Para que quede bien Y no haya errores Así que vamos hacia ese tutorial. Abrazo, abrazo. Suscríbanse. Y ya vamos para ahí. Bueno, vamos a probar. Eh, para, que ver, para que vean que queda el Facebook. Con un nombre solo. Lo primero eh, que tenemos que hacer. Es hacer unos pasos. Que no son nada complicados. El Facebook está como habitualmente está no como este deja ponerlo facebook con el nombre y el apellido bueno lo que tenemos que hacer es ir a la configuración vamos a configuraciones si intentamos ponerle obviamente solamente maría Nos va a dejar A ver Si nos deja Ah sí, nos dejó Pero porque nos dejó Voy a cancelar esto Primero Porque yo lo tengo configurado Ya Con el servidor Que es el que vamos a utilizar Que es este Servidor de Indonesia Yo lo configure con este servidor Por eso si sí me deja Acá está ¿Qué hacemos con este servidor? Bueno muy Es muy fácil Es muy sencillo Entramos aquí a las configuraciones Parte superior, tres puntitos Esperamos que cargue y nos vamos a configuraciones. Vamos todos hasta abajo. Todo, todo, todo hasta abajo. Configuración avanzada. Y le vamos a poner.. Configuración del proxy. Abrimos la configuración LAN acá. Y.. Copiamos este proxy que es este que está acá. Este primero en este lugar, aquí el segundo que es 3128. Este en el segundo lugar quedó claro. Bueno, teniendo esto configurado. Donde les expliqué recién. Ahí nos volvemos a ir a Facebook. ¿Qué hacemos? Vamos a ir. A la información de Facebook. No. Vamos a ir. A cambiar el nombre Que es lo más sencillo Porque Podemos cambiar el idioma si queremos también Pero nos va a complicar Más todavía un poco Cambiamos el idioma Y lo ponemos en el idioma del servidor Que es indonesio Acá está eh. Bajase indonesio Guardamos cambio. Bueno, acá está. En indonesio. Bastante complicado, pero bueno. Lo hago con mucho gusto para ustedes. Los vamos a un Moon acá. Tenemos que cargue, y aquí de María Reyes sacamos y vamos a ponerle Fernando, nada más que Fernando, sacamos en Reyes el apellido y vamos a aplicar los cambios la contraseña obviamente que nos pide de nuestro facebook Y listo, ahí está Ahora volvemos Y lo volvemos a poner en español Eh Cerramos acá dice bajaza y volvemos a colocar el idioma español. Y listo. Y ahí está, listo, solamente con el nombre de Fernanda, más fácil imposible, después si ustedes quieren quitar todo esto, quitar la, la configuración del proxy de, de indonesia, otra vez se van a configuraciones, abajo y le quitan todo esto. Yo ahora lo voy a dejar y después lo voy a quitar. Bueno, por acá creo que está, está listo. Está solamente el nombre de la persona ¿eh? para las personas que le guste. Bueno, está muy bueno. Ahora vamos a buscar las los eh, los iconos. No son iconos, más bien Son, eh, son números, son, son símbolos Que los buscamos y, y nos van a servir para muchas cosas Donde hacemos las búsquedas habituales Y ponemos inicio, ejecutar obviamente Y aquí escribimos char map y acá nos van a aparecer un montón de caracteres que nos van a servir bastante por ejemplo queremos colocar un estado con música por ejemplo buscamos música la copiamos acá otra vez la, se la seleccionamos y la pegamos en el estado y escribimos la canción. Listo. Y después la publicamos. No se olviden. Solamente entran a inicio a ejecutar. Ponen charmap. Y le van a aparecer todos estos iconos con letras. Que están muy buenas. Y está muy divertido. La verdad que está muy divertido espero que les haya servido este tutorial que les hice con mucho gusto para ustedes que salió un poco demorado porque hay que explicarlo muy bien para que la gente lo entienda y bueno que lo disfruten que les guste y nos vemos en cualquier momento gracias a todos muchas gracias por el apoyo por el cariño que me brindan siempre eh, y siempre para adelante Para seguir creciendo Seguir haciendo cosas entretenidas Interesantes para todos Hasta un próximo video No los algo más con esto Y que se entretengan, se diviertan Y hasta la próxima gente Chau chau Fue precioso hacer este tutorial